Ya, ¿cómo están, estimados seguidores del jueguito del recuerdo? Y aquí estamos nuevamente con otro juego más, que es Megamanía. Otro más de Activision. Po. Bueno, ¿y por qué les traje este juego? Porque hace unos días atrás me encontré aquí en el famoso smartphone una aplicación que andaba buscando juegos de juegos de Atari. Po. Y de repente, dentro de los jueguitos de Atari, me encontré con el famoso Mega Megamanía. ¿ya? Y actualmente lo tengo acá en el, en el celular. Cachas, están han llegado los la tecnología, ¿m? pero bueno, vámonos nuestro. ¿De qué trataba este juego? Este juego es un jueguito de 1982, ya que fue lanzado para Atari y que, hoy o sea, obviamente la plataforma Atari, que había salido en ¿cómo se llama? En arcade, ya. Pero lamentablemente yo nunca lo vi en arcade lo, hasta que después de que salieron los MAME más adelante lo vi en Atari. Yo lo jugué en Atari, ¿no? Yo era de esos que no los dejaban salir mucho los videos. Tenía que jugar en la casa, ahí, atrapado, encerrado un niño rata del atari, una cosa así entonces claro, pues yo lo conocí ahí en el en el atari este juego ¿ya? este juego yo lo tenía en cassette, nunca lo tuve en disquete. me lo prestaba un amigo cuando tenía disquetera O sea, que hace muchos años que no lo no lo había jugado 82, 83 ya, eh, ¿quién más? bueno, Activision ya le había contado y como pueden ver ahí el juego trata de ese tipo de de de estilo, ¿por? es como un juego de shooter donde tenéis que dispararle a un montón de como así decirlo, son como artefactos de la casa, comida y todo ese tipo de cosas. Ahí, el primer nivel, como pueden ver, hay una hamburguesa, ¿ya? Y van como constantemente cambiando, ¿ya? El juego, de cierta manera, no tenía como una historia, pero aquí abajo pueden ver que hay una. Les dejé una. La gráfica, una publicidad, no la carátula del juego. Esto que está acá abajo es la gráfica. Que hacía publicidad en las revistas de computación de esos tiempos, ¿ya? entonces claro, ahí te cuenta que es una pesadilla como espacial, es una bola espacial que se pegaron, entonces ya pues, vamos a darle, vamos a, ir hasta, a ver si lo podemos terminar o dar vuelta o, da, o dar vuelta, como así decíamos en ese tiempo eh, creo que son como 6 o 7 niveles, no sé, o 8 y después se va poniendo más difícil y más difícil y más difícil, así que démosle, pues, aquí vamos a aplicarle Mega Manía ¿Mm? vamos a ver hasta donde llegamos ups, a ver bueno, ahí estamos eh, nos encontramos al principio con una barra, yo ya estoy empezando a disparar para matar a todo esto estas hamburguesas que están ahí flotando ya, el primer nivel es muy fácil las hamburguesas pasan y uno las tiene que disparar el disparo es como es como controlado, si yo disparo ahí y muevo el joystick como que hace como una especie de de de arco al, al al, ¿cómo se llama al dirigirse hacia los enemigos tenemos esa barra roja que está abajo que va, o sea, barra amarilla que va constantemente disminuyendo y al llegar a, a cero te mueres ya. es como tu vida la, la, el tiempo que tenés o el oxígeno puede ser bueno, ahí le pusieron energía ya. entonces tenés que ser rápido matando todas estas cuestiones estos son como unos pastelitos ¿no? a mí se me generan unos pastelitos que, que venían cayendo ya, vamos oh, huevón, malo Está bien. 1310 puntaje. Vamos. Lo importante es que tenemos que llegar de nuevo a la hamburguesa. Una vez llegando ya lo terminamos, pero obviamente se pone más complicado después. Y ahí es cuando ya te tenés que convertir en un super. en un super gamer del arcade. O sea, de los Atari. Mira, eran hartas de esta. Vamos. Uh, ahí murió. Ahí les voy a mostrar más o menos cómo es la versión de. O, descarga, o los que tienen smartphone pueden descargarla, es gratuita y es muy entretenida. La única diferencia es que, como aquí uno mueve la nave hacia los lados, en el celular la tenéis que mover con los. Tenéis que mover el celular para que la nave se mueva. Acá no, porque aquí tú mueves el joystick, ¿sí? como en los viejos tiempos. Bueno, partí con las tres vías también, y a mí ya me acaban de matar una. Ahora estamos peleando con un, unos neumáticos que vienen cayendo. ¡Qué buen juego! Bueno. Esta es como una versión de Activision que sacó como una copia así estilo Space invader, Pero con trama, po, bueno. O sea, me refiero a la trama de, de que por último no matáis siempre monos espaciales Sino que aquí matáis... Eh, matáis... Matáis otro tipo de cuestiones más raras Neumáticos, planchas, eh, anillos, eh, corbatita, no sé, van a cachar Puta, no le puedo achuntar a esa cuestión y me voy a morir Vamos, un disparo, un disparo. Ah, bueno, me salvé. De aquí vienen como estos anillos. De repente como que disparan. Uh, se pone brígido se pone brígido. No les, puedo, no les puedo dar donde son muy delgados. Chucha, ya hago. Te caes, se acercan más a Si me tocan, me matan. Muérete, muérete. Vamos. Ya, queda uno, estamos bien. Perfecto, ya Pasamos Y aquí vienen las planchas Estas son brigias porque igual se mueven raro, raros bueno. Tenés que ser rápido Vamos uh, brigio, brigio No, no, no Uh, me rajé Ya, po Y ahora tendríamos que empezar a matar a todas estas que están acá pero por lo que estoy viendo, mi energía va bajando y... No. Quería tirarle como... Como un disparo arqueado. A ver. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Está complicado, está complicado. Ahí la pasamos. Muy bien. Ya pasamos las planchas. Las corbatitas. Son como todos elementos del hogar como la pesadilla de una, de una no sé de, de una asesora del lugar no sé que tenés que estar con todo el tipo de, de elemento hogareño <risa> ya listo las matamos muy rápido y aquí unos weón. bueno en realidad vamos ya uh, uh, uh, uh. listo oh, oh. Ahí sí Vamos Listo Too easy No está tan complicado Bueno, y ahí ya lo he terminado Cuando tú llegás a los dados ya, ya está terminado el juego ¿Qué opinan? Terminé el juego Pero aquí es cuando ya empieza lo difícil Pues si se dan cuenta eh, Ahora como que comienza el tema De que lo, lo, los sándwiches se detienen Y disparan pues, Al principio no disparaban Las típicas cuestiones que hacía Activision te pues, iba colocando los, los retos más difíciles A medida que iba avanzando Y miren que se puso difícil Vamos, vamos, vamos, vamos. Oh, el weón malo, Vamos. ¿Cómo no voy a poder matar los pastelitos? Wey? Oh Había sacado también bien el primer nivel. A ver. Igual jugando concentrado de más que llego. Pero este es un juego que es un gran reto, weón. Yo.. En realidad lo recomiendo que por último si ya no lo van a jugar en un emulador de Atari O si obviamente ya muchos no tienen nada de Atari Bájenlo en el Android tú. O en el Android, en el Mac, lo, lo que sea El Smartphone Porque igual te entretenido no es, no, no es fome Bueno, aquí tenemos que matar a estos bichitos una chinita No son solamente cuestiones de hogar, bueno, son bichos también Ah, seco Ya aquí vienen estos neumáticos Que antes eran fáciles Ay, qué brillo! weón Vamos Está complicado o sea, ¿Cómo como no le puedo dar Bueno, y, cae, y van cayendo random pues no, no siempre caen en el mismo lugar Vamos Me encantan Estos son juegos de verdad Esto es un juego que te entretiene, weón bueno, yo sé que hoy en día están todos en la bola de los 3D, de, de que todo tiene que ser real y y no sé, weón, bueno, pero yo no puedo entender cómo me entretenía tanto con esto. Y hoy en día, no. Me, la verdad es que no me llama mucho la, la atención los juegos en tercera dimensión, weón. Bueno, lo, lo, lo único que me llama la atención es la gráfica que, puede, que, que, que logran hacer para que el juego sea, mientras más real, es mejor. Está bien, es eh, muy bueno su. el concepto, pero weón, bueno, puta, como que se olvidan de. De lo que... De, de esto, Pugan esto, es esto es lo de verdad, Pugan Uh oh. Listo, nos queda una nomás Una vía Vamos A ver si lo damos vuelta dos veces Aunque no creo Ya, queda uno más Uh, bien Ay, me dieron vía extra Plancha, weón, bueno, las planchas, vamos con las planchas. Adelante, morí con las planchas, bueno, ahora no me no pienso dejarme morir. Mira, la, el medio movimiento, el medio baile que se pegan. Oh, no ah, Ah, menos mal que haya sacado una vía, vamos. Cada 10.000 puntos te dan.. te dan una vía. Y no, no es tan complicado. Uh vamos, vamos, vamos, vamos. después venían las corbatitas creo y después los lo, lo dados y estamos ¿y cuánto para sacar una vida más? 57, 8, 9, 10, ya, 3 lucas más vamos, esta wea hace, oh wea, no, está en Cacha el medio baile que se pegan, po pues, weón. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Uh. no 58 bueno, estuvimos cerca pero ese es Megamanía, ¿ya? un juego bastante entretenido, como les he dicho, desarrollado por Activision, distribuido por Activision. El diseñador se llama Steve Catwright, ¿ya? plataforma para Atari 2600, Atari 5200, el Atari 8-bit que nosotros conocíamos, juego de 1982 ¿ya? y modo de juego un jugador o multijugador simultáneo. ¿ya? Este está como para pa Catrice, para disquetes, ese tipo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Ya hasta ahí nomás llegué con Mega Manía el día de hoy. Y me mataron, a mí me gusta mucho y lo voy a poder seguir disfrutando cuando vaya por el metro o en el campo o donde sea en mi celular Android. Nos vemos entonces en otro episodio del Jueguito del Recuerdo. Muy bien por Mega Manía. Nos estamos viendo entonces. Que estén bien. Chao.